¡Hola, Fiferos! Yo soy Cerecero y ya tenemos listo el equipo de la semana número 43. ¡Vamos a conocerlo! Ahora que se está jugando la Euro y que se jugó la Copa América, este equipo de la semana está plagado de jugadores de ligas como la MLS, la Liga de Surcorea y también Ligas de Latinoamérica. Vamos a encontrar a grandes jugadores como Otero, Beasley, O-Chang oh Yong, Kim Dae Young, además de Cámara. Y el tipo que nos llevó a Brasil 2014, si sí te estoy hablando a ti. ¡Thank ya, Susi! Bien, Fiferos, este ha sido el equipo de la semana número 43. No se olviden de abrir packs, ya que en ellos vamos a encontrar no solamente este equipo de la semana, sino también a jugadores del International Man of the Match, además del European Heroes, que también están por ahí y son grandes jugadores. Pues bien, yo soy Cerecero y recuerdenlo, Fiferos, cuando sale o oh Chai young en forma, FIFA la vida.